Ya la primera parte está hecha. Y bueno, sí, se aprovechaba mucho la, la localidad que también aquí en este... ...escuchar el himno y ver esa bandera extraordinaria. Hablando de lo, del parado defensivo de Cruz Azul, pues esa es la incógnita y el trabajo que tendrá el equipo de Almada. Ver si con sus volantes bien abiertos, Ayrton Preciado, Juan Ferney Otero, pueden... Horadar, abrir ese duro Ostión defensivo que suele tener Cruz Azul La llegada de Diego Valdés por detrás Del mudo Aguirre, la incorporación de Cervantes O y Gorriarán Que se suman constantemente al ataque Pues seguramente eh, lo intentará Hay que recordar la principal virtud Desde mi punto de vista de Santos Laguna La presión alta y la dinámica Con la intensidad que mete Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. estando al costado, tres llegan por el centro, ya son cuatro, buen servicio. El remate que no llega porque hay un buen... Pueden utilizar en cualquier lado, en cualquier lado. Y tiene un fuego, mira cómo en balón. Quedó un poco largo, la intención muy buena. El servicio un poco largo, llegó tarde, cabecita. A los siete minutos la primera jugada de peligro a cargo del equipo de Cruz Azul. Y sigue demostrando esos pasos. Me parece que fue Romo no el que, el que metió ese paso. Mano con Aldrete este rápido engancha para ir al centro. Tropezó. No, no hay falta. No hay paso defensivo allá arriba por parte de Cruz Azul. Luego viene Pablo Aguilar. El disparo que va a un costado. Llegó Santos pegándole de fuera. Faltan el tiro de esquina rápidamente. No, bueno, no sé ni qué intentó. Escapó el primero. Y aquí viene otra vez Cruz Azul, el muda Aguirre con la pelota tiene Otero. ¡El disparo, Corona! ¡Corona mandando a tiro de esquina! Está prendido el equipo de Santos. Y es una buena opción, ya hay el disparo a larga distancia. Sí, como no, lo han demostrado a lo largo de todo el torneo, en la liguilla y ahora en esta final también, ¿no? Pues se van asentando y van haciendo jugadas con más acompañamiento. La atención que viene Santos nuevamente, ¡el disparo! ¡Sí! Cerca nuevamente, cerca nuevamente, le volvió a pegar Otero, venía la diagonal, le pega ahí, el balón se va a un costado, está teniendo un corte, pero entrega mal el balón en la salida y aquí va a venir Paul Fernández, le va a pegar afuera, afuera, todo se origina en un balón en donde sale bien Dori y luego toca muy mal Yayo. Sí, se, se equivoca tremendamente porque un despeje, un despeje de un central hacia el centro, los linderos del área nunca se hace. Y Paul Fernández lo, lo aprovecha, ¿no? Y en la jugada anterior, Raúl, eh, ahí te dio la respuesta Rivero de dónde juega, ¿no? Sí. Eh, como extremo derecho, defensiva por adentro, como, como interiores. Y es, y es por eso que los han agarrado ya en... Tampoco es muy bueno el control de Youtube, la mejora, la mejora. Sigue, toca para el cabecita. El cabecita otra vez, Mateus Doria. Cuando intentaba pegarle de media vuelta, Jonathan Rodríguez. Nuevamente, Mateus Doria se cruza, evitando el disparo. Todo otra vezita con Doria. Cabecita con Doria. Engancha. Sigue, sigue, sigue. Uy, qué buena sacada. Qué buena sacada ahí en el piso. Alcanza a estirar la pierna. Y le saca el balón. Iba cabecita. Directo a la portería ya. Viene acá peleando Omar Campos con Nacho Rivero. El balón va a ser para Cruz Azul. Pero qué. Sí, te escucho. Que no tenía con quién conectar. Balón parado, aquí viene el servicio. Sale Corona, mete los puños. En una jugada brava que le quedó el balón. Intenta meter el servicio. Cabecita, a ver qué intenta. ¡Acevedo! En la gran jugada con el pecho se la acomoda. Y remata en una especie de media chilena. El cabecita Rodríguez y vuela ya Carlos Acevedo para mandarla a tiro de esquina. Vamos a verlo otra vez. Porque vale la pena. Y van a jugar la de pared Y no, ya no, prefieren sacar el centro El remate que no llega El recentro ha tenido poca participación Y aquí viene Otero en el mano a mano Es muy rápido, es muy rápido Buen servicio El balón peligroso, el remate que no llega Otra jugada más El disparo ¡oh! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! No cuenta Posición adelantada Cabecita, se quita uno, cabecita que le pega. Allá abajo, disparo, peligroso. Si la rozó o no, lo cierto es que mandaron tiro de esquina. No, si la rozó, si la tocó, por eso tiro de esquina el remate que se va a desviar. Aquí viene Valdés, este te puede fabricar una jugada de peligro en cualquier momento, servicio peligroso. Cabezazo incómodo, que bien le intentó el balón que se va, era muy difícil. Sí, el mudo Aguirre, no cerrando la pinza ahí en el primer palo, intentando girar el cuello. Para alejar la pelota. Prefiere pegarle. El balón se le iba moviendo a Acevedo. Y alcanza a rechazar en un disparo de larga distancia. Eh, claro, claro, se venía moviendo la pelota. ya Sí, fue gráfico. Ahí Carlos Acevedo en ese disparo. Romo que está en medio de tres, intenta salir. Adelante el balón. Se cruza Mateos Doria. El balón que queda. La media vuelta. Gol. ¡oh! Gol. ¡oh! ¡De la Máquina! ¡Fútbol en tus manos! ¡Delcel, Romo la manda a guardar! Después de rechaces, parecía que no controlaba el balón, que lo perdía. Le pega de media vuelta, Yayo. Cruz Azul gana uno por 0. Qué, qué jugada tan accidentada, ¿no? Porque toda la hizo Romo. Romo la peleó, Romo dividió, Romo aguantó y al final fue el que ejecutó. Ahí le estamos viendo de espaldas, dándose vuelta, eh, eh, amagando. Todos los rebotes le favorecieron, todos, y finalmente la consigue metiendo. Gustavo Mendoza. Qué buena jugada de puro pulmón, riñón, corazón. Le mete de todo, de todo. Isaac Romo, que es el que genera, el que...